La refinería Guillermo Elder cuenta con nuevos tanques de almacenaje y adecuación del parque Las Esferas de Gas, proyecto que demandó 41.8 millones de dólares y permitirá ampliar la capacidad de almacenaje de las nuevas gasolinas y convertir a la refinería en un hub de GLP. Cuando era privado, la Refinación tenía una capacidad de procesamiento de 39 mil barriles. Hoy tenemos una capacidad de 64 mil barriles, hemos crecido un eh, 62%, es decir, hoy tenemos mayor capacidad de procesamiento, hoy tenemos la capacidad de procesar 64 mil barriles. Estamos trabajando para que en los próximos meses nos puedan nominar 60 mil o 60 millones de metros cúbicos y tener 60 mil barriles. Con 60 mil barriles, nosotros tendríamos la capacidad de abastecer un 100% de gasolina y en diésel cerca de un 70%. Es decir, los próximos meses las nominaciones tanto de Brasil y Argentina crecerán y tendremos la capacidad de abastecer un 100% las dos refinerías. La autoridad nacional indicó que con ello se pretende incrementar la capacidad técnica para la exportación del GLP. De información de inauguración, la adecuación y modernización del parque de nueve esferas de almacenaje de GLP incremento de capacidad operativa de la estación de bombas, incremento de capacidad operativa también de la subestación de eléctrica de bombas, integración de proyectos de red de agua, contra incendios, nuevos tanques de almacenaje, una inversión total de 41.8 millones de dólares. Además, indicó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos cuenta con 809 jóvenes que trabajan en la planta. Gracias al semillero de talentos y casi el 50% de la población cuenta con gas domiciliario.